La fiesta de la cerveza es un verdadero clásico que Se realiza uh -huh. en el departamento de Godoy Cruz Y ha ido creciendo, no, tomando cada vez más impulso La fiesta de la cerveza tiene varias etapas Tuvo una etapa inicial que después cayó en, en, en desuso, digamos Y después tuvo una vuelta a, a los escenarios eh, Comenzó allá por el año 2008, creo Si no me equivoco, esta va a ser la edición número 15 De eh, la fiesta de la cerveza y eh, empezó, ¿se acuerdan? En el, en el Parque Verde, en el Luis Menotti Pescarmona, allí cerquita de la municipalidad. Sí, sí. Después, de hace, desde el 2017 aproximadamente, se trasladó al Parque San Vicente. La verdad, fue siempre exitosa, desde la primera edición hasta la, de, hasta la última del año pasado, donde estuvo la Conga, eh, la Delio Valdés. La verdad que fue una bomba la, la última fiesta de la cerveza. y este año Code Cruz va por más. Todavía no hay nombres de bandas confirmadas. Sabemos que hay conversación con varias bandas muy fuertes. Uh -huh. Pero eh, ya hay fecha y lugar. Va a volver a ser en el Parque San Vicente. 9, 10 y 11 de diciembre. Anoten porque después en diciembre se junta todo. Y aparte me parece que queda lejos. Pero cuando querés ver ya estás ahí. ¿eh? Sí, pero olvídate. Así que seguramente debe haber mucha expectativa para saber cuáles son las bandas. Y de acuerdo a las bandas, ahí empieza todo el mundo a decir Che, quiero comprar entrada, yo voy eh, Y la, la verdad que eh, hay que aclarar también que Godoy Cruz hizo un trabajo enorme el año pasado Veníamos saliendo, todavía estaba la mascarilla Claro, eh, eh, y era, se pudo era, realizar era, Y se realizó sí, sí. con vacunación en sí, el lugar cual Muy fuerte eh, la propuesta del departamento de Godoy Cruz con la fiesta de la cerveza del claro, año que pasado Que pase sanitario sí, que pase sanitario ¿Viste? no Viste, era un, li qué lío un lindo, había, lindo ¿no? lío, ¿no? ¿no? Pero bueno, ellos tuvieron pase sanitario, vacunación en el lugar eh, y, y fue muy exitoso a pesar de, de las complicaciones. Era muy difícil. Hoy cuando lo mirás a la distancia sí bueno, pero en el momento era muy compleja sí. la situación. Así que la verdad, gran, gran tarea. Vuelve la fiesta de la cerveza. Anoten fecha, ¿eh? 9, 10 y 11 de diciembre, allí en el Parque San Vicente. En cuanto tengamos las bandas, se las vamos a confirmar, por supuesto. Gracias, Rodi, querido.